todos a bordo. El Ethereum Expreso está en camino. Desde que se introdujo la EIP-1559, Ethereum ha estado ganando fuerza. La EIP-1559 se refiere a la quemada de la tarifa de gas de cada transacción de Ethereum, con más de 166,000 tokens ya quemados, en combinación con la falta de suministro en los intercambios el bombo de celebridades y más de un billón de dólares en venta de NFTs, la próxima parada será sin lugar a duda mil dólares y después de eso, el descubrimiento de precio. Bienvenidos a Criptomonedas, la comunidad más educada en toda la Interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video vamos a discutir la trayectoria en general de Ethereum para el resto del año 2021. Es importante mantenernos firmes, especialmente cuando tenemos nuestros ojos de láser puestos en la luna. Quiero advertir a los que son nuevos en este espacio de cripto que este es un ambiente de ritmo rápido. Las cosas son impredecibles, por eso Animo a los nuevos aficionados de trading de no apalancar mucho y siempre tomar ganancias. Miraremos atrás a ver qué tan lejos hemos venido en nueve cortos meses, y probablemente a dónde estaremos al final del 2021. Según Martin Young, la capitalización total de este mercado al comienzo del 2021 era de solo 769 millones. El cripto universo se destacó con un alza histórico alcanzando 2.4 trillones en mayo para un incremento del 86% durante los primeros cinco meses del año. Vamos a enfocarnos específicamente sobre Ethereum. Para darles una idea a dónde podemos estar en el futuro, miraremos atrás hacia agosto del 2015. Ethereum costaba 66 centavos. Una inversión de 1000 dólares en ese entonces tendría un valor hoy de más de 4 millones de dólares. Con los precios de hoy, eso será difícil creer, pero pongan atención. El 1 de enero del 2021, Ethereum valía apenas 730 dólares por moneda. El 19 de enero del 2021, sobrepasó su máximo histórico de $1,405, casi redoblando el precio que tenía al principio del año. Un mes después, el 20 de febrero, alcanzó $2,000 por primera vez en su historia. Ocho días después, se derrumbó hasta llegar al precio de $1,320. El 15 de abril, dos semanas después, Ethereum pasó la cifra de $2,500 dólares por primera vez. Dieciocho días después, como en un parpadeo, el 3 de mayo llegó a $3,000 dólares. Y, en sólo 48 horas, el 5 de mayo, esa marca de $3,000 dólares fue superada. Y una semana después, el 12 de mayo, Ethereum llegó a su máximo histórico de $4,357. Desafortunadamente, miles de traders fueron ligeramente liquidados y muchas nuevas personas que fueron introducidos al cripto este año tomaron su primer viaje por la calle de los sueños rotos. Ethereum cayó a un valor de $1,775 dólares y muchos predecían que este era el fin del mercado alcista. El 21 de julio, la marea empezó a cambiar cuando apareció una señal de divergencia alcista en la gráfica diaria de Market Cipher indicando una continuación al sistema. De acuerdo con Vildana Hadrick de Bloomberg, el mes de agosto señaló el segundo mes de avance consecutivo y su mejor mes desde abril. Para lo que va del año, Ethereum ha dado ganancias de 350%, mientras que Bitcoin solo 60%. Solamente en agosto las ganancias de Ethereum han sido de 36%. Esta vez, no creo que nos vamos a derrumbar inmediatamente después de volver a cruzar los 4,357. Estaremos en territorio de descubrimiento de precio. Y tal vez nos tome más de nueve días para lograr un nuevo máximo. Pero por lo menos, ahora tendremos soportes más fuertes. Según Lark Davis, 11.7 millones de Ethereum fueron comprados a precios entre 3,120 y 3,120 y $3,226 dólares. Ese nivel puede servir como una zona épica de soporte para el precio. Podemos tener un leve retroceso antes de seguir la trayectoria al descubrimiento de precio. ¿Será que vamos a perecer en septiembre? Los sentimientos parecen indicar lo contrario. Los factores que contribuirán a una subida de Ethereum son los siguientes el uso de finanzas descentralizadas, la subida de soluciones capa 2 y la transición al consenso de prueba de STACA. Como hemos mencionado anteriormente, la EIP 1559 quema las tarifas de transacción en vez de dárselo a los mineros. Esto disminuye el suministro que está en circulación. Esta falta de suministro en los intercambios causará la subida de precios. El valor de la quemada alivia la tarifa de gas, las recompensas, los precios, las propinas, la emisión neta, así como la reducción neta. A partir del 2 de septiembre del 2021, ya han sido quemados más de 166,000 monedas de Ethereum, 50,000 de ellos en los últimos cinco días para un valor de 627 millones de dólares. Esto incrementa el valor de mi bolsa, y también de la suya. Otro factor contribuyente a la subida de precio de Ethereum es el lanzamiento de la solución k 2. Con la liberación de Arbitrum el martes, Ethereum tenía casi un billón de dólares asegurados en la solución k 2. Arbitrum ya tiene 120 millones asegurados en financiamiento que representa una ganancia de 300%, y esto fue solo en los últimos siete días. Otro líder en los intercambios descentralizados que opera sobre contratos auditados en la cadena de Ethereum es Dix, que tiene 288 millones de valor asegurado. DiX ya ha sobrepasado Kraken en volumen de comercio. Por último, el levantamiento reciente de Ethereum puede ser atribuido a la popularización de NFTs, específicamente los de CryptoPunk, que a partir de agosto 28 llegó a ser solo el segundo proyecto de NFTs en la historia que ha sobrepasado un mil millones de, en ventas. Tienen en existencia un suministro limitado de 10 millones de NFTs sobre la cadena de Ethereum. Fueron creados por Lava Labs en el 2017. Originalmente eran destinados para ser usados en juegos de videos. Pero los desarrolladores Matt Hall y John Watkinson decidieron librarlos como NFTs. Ellos se tomaron mil y regalaron el resto a la comunidad. Estos NFTs tienen un alto valor porque son algunos de los más antiguos de su era. Según datos de CryptoSlam, el mes pasado el valor de estos NFTs aumentó de 1.8 millones a 41.5 millones en una semana. El 30 de agosto, después que Visa compró uno de los Punks, todos en el espacio de cripto fueron sorprendidos cuando la empresa logró vender un máximo de 101 millones de dólares en NFTs. Este volumen de negocio es igual a un incremento de 716%. Al final de cuentas, estamos empezando los últimos meses del 2021, y podemos decir que Ethereum es como un prestigioso Shinkansen tren de bala de Japón. Esta historia no está acabada, y es seguro decir que aún estamos en una carrera alcista. Con la quemada de suministro todos los días, la adopción institucional y los inversores minoristas aún montándose sobre este tren a cada parada, creo que Ethereum logrará llegar a un valor entre $10,000 y $12,000. Entonces, los toros podrán lanzarse de la cima y el mercado bajista entonces empezará oficialmente. Espero que todos se acuerden de tomar ganancias mientras que subimos los rieles en este loco tren. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.